¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Habla Gerardo Montero. Soy el médico veterinario responsable de Rancho Bledos, que estamos ubicados en la parte sur de Tamaulipas, en el municipio de Aldama, para ser exactos. Y estamos en una zona muy húmeda, cercana, muy cercana de la playa. En cuanto a mi experiencia con el uso de la vacuna Xobac, al principio, el primer año, las primeras dos, tres aplicaciones eh, con los dueños estaban un poco desesperados porque no se ven resultados a corto plazo. Nosotros seguíamos bañando cada 14 días, cada ocho días algunas veces, porque aquí en la zona tenemos problemas de triple resistencia y tenemos que estar usando eh, productos orgánicos, en este caso nos quedamos con la vacuna. Eh, muchos eh, garrapaticidas purones que a la vez hacen más cara la, el costo de producción aquí del rancho pero ya en cuanto a mi opinión a partir del primer año de que lo empezamos a usar ya comenzamos a espaciar cada vez más los baños y ahorita están aproximadamente de 45 días a 2 meses cada baño que se hace el ganado está en mejor condición corporal porque lo corraleamos menos y eso pues se va a ver reflejado en una mejor fertilidad y estamos bajando los costos eh, es muy lenta muy lento esto de, de la vacuna no se ven resultados a corto plazo pero vale la pena hacer la, hacer la prueba nosotros empezamos con este rancho y ya estamos en proyecto para empezar a aplicarlos en uno o dos ranchos más de con las personas con las que trabajo. Y eso es mi opinión. Gracias.